Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a este canal. Yo soy Fabián Martínez de Calimaco Digital y hoy tengo el placer de estar con José Morillo. Eh, vamos a estar hablando un poco de la plataforma Redip. ¿Cómo es esta plataforma? Eh, en qué ayuda a los universitarios, a los editores, tienen varias herramientas, vamos a conocerla un poco más a fondo y para ello pues tengo a José Murillo. Un placer estar hablando, platicando contigo aquí en directo, José. Eres bienvenido Gracias. en este canal. Cuéntame un poco sobre ti, cuéntame eh, qué es lo que haces, cuál bueno. es tu función en Redip, cómo llegaste a Redip. Vale, bueno pues mmm, soy varias cosas. Por una parte soy filólogo hispánico de carrera, un máster en estudios humanísticos en la Universidad Bad Oliva de Barcelona. Por otra parte, soy bibliotecario. Soy bibliotecario funcionario. En la actualidad trabajo en la Universidad de Córdoba, en la Facultad de Ciencias de la Educación. Soy profesor de documentación en la Universidad Carlos III. Trabajo en Redip. Bueno, también colaboro con una universidad peruana, la César Vallejo. En Redip soy coordinador académico. Yo llegué a Redip en 2006, cuando se replantea, se inicia el, el proyecto que que se había iniciado un poco antes, pero que pasó por alguna dificultad burocrática para, para empezar. Redip es un, una iniciativa conjunta del, del Ministerio Español de Educación o de Ciencia. Esto ha ido cambiando en estos años y Universia. Universidad La Red de Universidades que agrupa 1.400 universidades iberoamericanas que se plantean en, en aquel momento que dentro del marco del espacio iberoamericano del conocimiento del que entonces empezaba a hablarse una de las partes fundamentales tenía que ser un lugar donde visibilizar y mejorar la comunicación de la producción científica de la América. Sí, sí. Y desde entonces pues el camino ha sido largo, como, como cualquiera que ha seguido un poco la evolución de la documentación en estos años. Nosotros apostamos directamente y muy, muy intensamente por el acceso abierto. Reddip es una plataforma de acceso abierto y nuestro objetivo era promocionar el acceso abierto dentro de publicaciones de, de calidad contrastada. Y en tu historia personal ¿cómo diste ese salto a la biblioteca? O sea, ¿qué fue lo que te llamó? ¿Qué fue lo que te dirigió hacia ahí? ¿A partir de ahí te fuiste hacia la documentación o cómo fue ese camino? Pues, pues un cúmulo de, de casualidades. ¿sabes? Yo, eh, que, que había cursado el bachillerato de ciencias, bueno, en, en España se cursaba entonces o de ciencias o de letras. Yo cursé el de ciencias, un poco motivado porque había sacado buenas notas y tal, entonces hice ciencias, pero no me gustaba aquello mucho. Entonces decidí cambiar, empecé primero de ciencias químicas y cambié a filología porque quería ser profesor de literatura. Y nunca he sido profesor de literatura. Surgió la oportunidad de... Entonces no había estudios de, de biblioteconomía en España, ¿eh? La, la biblioteconomía era una asignatura de posgrado, era una, una elección que uno hacía profesional, pero no tenía un respaldo académico. Había que estudiar una carrera, normalmente letras, normalmente filología, y los filólogos hacíamos cursos posteriormente, fundamentalmente en dos instituciones, la principal, la Biblioteca Nacional, y también había algunos cursos privados, ¿no? en, en el CEU precisamente. Pero yo no hice ni lo uno ni lo otro. Convocaron oposiciones a, a la Universidad de Córdoba, entonces empezaba su carrera empezaba a su andar como universidad y, y no tenía apenas bibliotecarios entonces convocaron unas plazas y aquello que iba a ser una ocupación provisional se acabó convirtiendo en una profesión definitiva ¿no? sí, pues sí, creo, sí. durante estos años ha sido una una eclosión de vitalidad ¿eh? del, del bibliotecario que yo conocí en el año 83 cuando empecé a lo que hacemos hoy hay un abismo y ha sido apasionante ¿no? por la, la propia biblioteca física como por la, el impulso de la documentación la aparición de nuevas tecnologías lo ha convertido en una profesión que, que amo, ¿no? y que es una, una profesión de una variedad y de una riqueza que me parece maravillosa. Sí, y además a ti te tocó todo el cambio, toda la transición tecnológica, ¿no? Desde, Absolutamente. La, desde la biblioteca con las fichas, eh, los catálogos en, en fichitas, cómo se buscaba, cómo se catalogaba, cómo se, catalogaba se clasificaban los libros, todo toda la introducción tecnológica, ¿no? Efectivamente, a riesgo de, de, de desvelar mi mi edad, si quieres. Cuando yo empecé en la biblioteca, hacíamos las fichas a mano. Y había un administrativo que las pasaba a máquina. Sí. Y, y estaba recién inventada la máquina de escribir eléctrica, que dio un impulso tremendo al, al catálogo diccionario. Aquel catálogo en el que se replicaban las fichas y se encabezaban de forma diferente. Y aquello fue un, un hallazgo, ¿no? Y, y no mucho después alguien dijo, pues esto con ordenadores. Hay en Estados Unidos gente que lo hace con ordenadores. Y empezamos con aquello y, y apasionante. ¿no? Y lo cito porque tiene que ver con este desarrollo del espacio iberoamericano del conocimiento. Eh, me fui a Bélgica y en Bélgica tenían... Un, un sistema bibliotecario nacional respaldado por una, una aplicación de biblioteca, es el Dobis Libis. Y aquello para mí fue un descubrimiento de que esa sí era la profesión que, que yo, a la que yo quería dedicarme. Entonces, supuso un cambio. Ha sido, ha sido apasionante y continúa siéndolo. ¿eh? Yo creo que ahora mismo estamos en una nueva revolución de la profesión, que no sé dónde la va a llevar, hay quien dice que a la extinción. Confío en que no, en que sepamos aportar cosas, como hemos hecho tradicionalmente, y que ese, esa aportación que seamos capaces de hacer sirva para la sociedad, para la sociedad humana y para la sociedad científica. Sí, claro. Quizás claro. no lo hemos conseguido todavía. ¿eh? Ahora me gustaría saber cómo diste ese paso luego a, a Redip, ¿Cómo, el, cómo encontraste, cómo diste con, con la plataforma, cómo te integraste a este equipo de no, trabajo, a ver, esta eh, plataforma. Yo no encontré Redip, Redip me encontró a mí yo colaboraba en aquel momento con Universia, era miembro del comité editorial de Universia, un espacio universitario al que ha sido maravilloso, ha sido unos años maravillosos en ese espacio, en el que con gran acierto de, de su creador realmente, Fernando Tejerina, que fue rector de la Universidad de Valladolid, pues consiguió agrupar a un conjunto de profesionales de diferentes ánimos, ámbitos. Había profesores de matemáticas, de, de educación, de, de muchas, una variedad, y yo en uno de esos rebotes que le da la vida acabé en ese espacio que me supuso una nueva visión de la universidad. Entonces, Universidad estaba embarcada en este proyecto, necesitaba a alguien dentro de Universidad que se ocupase del, del tema por su parte, ¿no? Pensaron en mí y empecé a colaborar con ellos. La dirección científica del proyecto ha recaído en el, en el CSIC, pero yo empecé a colaborar desde ese ámbito de, académico, ¿no? De, de recoger lo que las universidades necesitan. Recuerdo que universidad es la red de universidades. La otra parte estaba el CSIC, que es un centro de investigación. Bueno, y ahí empezamos una colaboración fructífera con su primer director académico, que fue Ramón Rodríguez, que, que se jubiló y que si ve este vídeo aprovecho para saludarlo. Y desarrollamos una muy intensa labor para asentar este proyecto. Hay otros proyectos muy similares, de coordinarnos con ellos, de no, de no pisar lo que otros habían pisado y, y encontrar nuestro propio espacio. No, no conocía Redip antes porque evidentemente no era público. ¿no? En realidad había un proyecto previo que se llamaba I3C, Índice Iberoamericano de Investigación y Conocimiento, que es el origen de Redip. Como un proyecto que había iniciado pero que, que corría riesgo de desaparecer, fueron unos años de incertidumbre, pues llegó a aquel punto y cambiamos, dimos un impulso nuevo. Tuvimos el respaldo tanto del CSIC como de como de Universia y conseguimos sacar este este proyecto. Posteriormente se creó la figura del director general, que es Antonio Díaz, que ha dado una nueva vitalidad a este proyecto. Y actualmente Redip se define como... ¿Cómo? ¿Cuál es el impacto que, que busca generar la plataforma? Vale. Mira, en, en el lo, lo, he, lo he dicho, también lo, lo decía anteriormente, y, y lo he querido decir al principio porque me parece que era clave. En la, en la reunión de rectores que convoca Universidad en Sevilla se empieza a hablar del espacio euroamericano del conocimiento. Entonces, este espacio euroamericano del conocimiento que tiene mucho que ver con, con la reivindicación de, del uso de lenguas comunes, de, de una parte de nuestras culturas comunes y de, de reivindicación del de progreso científico de, de nuestros países, esa idea de espacio iberoamericano, también tiene mucho que ver de Erasmus, ¿no? del Erasmus europeo, ese proyecto de espacio iberoamericano del conocimiento lo llevan a la cumbre de jefes de Estado. Y la cumbre de jefes de Estado da el respaldo al inicio del espacio iberoamericano del conocimiento. Y para eso encargan un plan estratégico. Esto lo hace el profesor Solá. Y dentro de él hay una línea, que hay un párrafo que dice que este espacio iberoamericano del conocimiento necesita contar con un repositorio, ahora hay más, pero en aquel momento no había, un repositorio donde se recojan y estimulen las publicaciones científicas de calidad y que cuente con elementos de valoración que permitan constatar ese avance. ¿Esto en fue cuándo? ¿En qué año? 2000, eh, al principio del siglo, 2001 o así, ¿eh? no te voy a decirte la fecha, la fecha exacta. Entonces... Sobre esa idea es donde empieza Redip, ¿vale? Redip no nace como un objetivo en sí mismo. Esto, esto me parece que es la clave de Redip, ¿no? Redip no nace como un objetivo de crear una plataforma en sí mismo, sino como parte de un todo mayor, ¿no? Contribuir al avance de, de la publicación científica en el espacio iberoamericano. ¿Qué? Cuando digo espacio iberoamericano, hablo de Menorca a, a, a, su, a, California, a California en México y del Río Grande a... Al, ...a la Tierra del Fuego. ¿vale? Estas son las coordenadas geográficas. Son los países que podemos comunicarnos en español o portugués. Además, hay otras lenguas en nuestros países. Pero lo que sí es cierto es que todos podemos comunicarnos en español o portugués. Sobre esa base, lo que intentamos es proporcionar herramientas, proporcionar plataformas... ...de manera que mejore la edición científica en Iberoamérica. Cuando tengamos publicaciones de calidad, estaremos en condiciones de alojar en ellas investigaciones científicas de calidad. Ok, es so, surgió entonces para mejorar la edición en Exacto. un inicio y compartir el conocimiento Eso. en Iberoamérica. Eso es. Vamos a dar visibilidad a una producción científica emergente en, en el continente, sobre todo, creo que, que en esto España y Portugal estaban un paso por delante. La parte europea del espacio ya había producido esa eclosión del... De, de la producción científica, pero no la parte americana del espacio. La parte americana del espacio evidentemente sería estúpido por mi parte no reconocer que, que hay universidades con una producción científica impresionante, desde la UNAM a la USPI o la Universidad de Buenos Aires y alguna más, ¿eh? no, no quería dejarme ninguna, pero como conjunto la producción científica de este espacio está muy por debajo de nuestro peso demográfico, económico y cultural. Esto... Sí. Esto es constatable, ¿no? Estamos por debajo, como producción conjunta per cápita, estamos por debajo de otras zonas del planeta que, que no tienen nuestra incidencia cultural, ¿no? O, produc o, la, o económica o sociológica. ¿no? Entonces, nace con esa idea. Vamos a crear un espacio que ayude a mejorar la producción científica y que ayude a visibilizarla. ¿Por qué visibilizar la producción científica? Porque para los autores de nuestro espacio no es un objetivo prioritario conocer, era en aquel momento un objetivo prioritario conocer lo que hacen otros colegas de este espacio. Porque la producción científica peruana no es bien conocida en Colombia y porque la producción científica argentina no es bien conocida en México. O la producción científica portuguesa en España, ¿eh? tampoco vamos a engañarnos. ¿no? Entonces, eh, crear ese espacio donde los lectores, los investigadores puedan ir a encontrar ciencia de calidad en su lengua o sobre su espacio nos parecía que era importante. Estaba claro que una parte de la producción científica de nuestros países no encontraba acomodo, y sigue sin encontrarlo, en la comunicación científica internacional por el sesgo lingüístico y cultural que tiene esta. Pues el otro día leía un muy interesantísimo artículo, interesantísimo, ¿eh? sobre la incidencia que tiene sobre la sociedad peruana el que los peruanos adquieran títulos universitarios. O sea, cómo mejora la vida del, del alumno y cómo mejora la vida de su familia. Me parece un artículo magnífico, que aporta una claridad sobre la utilidad de la educación superior. Excelente. Este artículo difícilmente puede tener cabida en, en una publicación anglosajona. Sin embargo, claro, claro. tenemos que darle un espacio donde sea localizable legible y seleccionado previamente por, por, con criterios de calidad para que cuente entre las lecturas de otros investigadores que probablemente quieran hacer lo mismo en otros países. O en otras claro, y, y eso justamente por eso también te preguntaba el por qué, y es que en América Latina, y, y contando, no sé, no sé, tal vez más en América Latina, ¿Mm? se comparten muchos problemas en común, ¿no? Y esto le contribuye a otros investigadores que estén tratando el mismo tema Exacto. con perspectivas en comunes, con problemas en comunes. Yo creo que de ahí también se, se genera el impacto de Redip como una plataforma que es o que permite conectar investigaciones, que de otra manera eh, hubiese sido difícil no encontrar un investigador de no sé, de, de Ecuador pudiese haber encontrado una publicación española una publicación argentina Exactamente, puede encontrarla en, en Google Claro es que En la actualidad puedes ir a Google pero, si, pero todo eso está sin valorar previamente claro. y los investigadores una cosa que necesitamos es no perder el tiempo el tiempo es algo valioso. Necesitamos ir a lugares donde la probabilidad de encontrar información de calidad sea alta. Y eso no lo hace Google. Claro, Google es que puedes esto, encontrar tiene mezclar... una finalidad exhaustiva. O sea, cada vez Exacto. más y más y más eso, no eso. es una finalidad selectiva de la información. Exacto. Entonces, sobre esa idea... El que, vaya, el que vaya a buscar información en Reddit cuenta con la garantía de que esas publicaciones han superado un filtro de calidad importante, que hacen referencia o son producidas dentro de nuestro espacio y que va mmm, bueno, pues a poder operar con ellas en el sentido de descargarse el artículo, eh, migrarlo, llevarlo a un gestor documental, enviarlo por correo, tener una carpeta. ...además de poder contar con una asesoría si llega el caso. Sí, aquí me, también me gustaría hacer una pausa en este filtro de calidad... ...porque tal ¿Vale? vez muchas personas no, no tienen en claro... ...qué significa la calidad en alguna ¿Vale? publicación, ¿no? Eh, ¿Nos sí. puedes contar un poco sí. cómo es este filtro de calidad... ...de sí, las revistas de calidad, que son introducidas en Redip? Hablamos de calidad editorial, ¿de acuerdo? En la calidad científica no entramos, hablamos de calidad editorial... ...es decir, del cumplimiento de unos requisitos... Que van, sobre el, que van desde el proceso de evaluación por pares a la utilización de herramientas antiplagio, pasando por la publicación en diferentes formatos, HTML, PDF, el que el artículo cuente con un DOI, es decir, todos estos procesos de calidad que pensamos que, que es como cuando se va a disputar un partido de fútbol, el campo está en buen estado, ¿de acuerdo? La hierba está a la altura que tiene que estar, las líneas del campo están donde tienen que estar y la portería mide lo que tiene que medir. El partido acuerdo? puede ser malo también, ¿no? Exacto. Puede no, puede no dar el, el ancho. Eso pero, es, pero si, si a cualquier oficial al fútbol esté en condiciones. Efectivamente, le invitan a jugar en un campo que cumple con todas las condiciones, irá con más gusto que a jugar en un terreno que no cumpla con condiciones. Esos criterios de calidad editorial corren por un camino que había trazado con mucho acierto la Tindex previamente. La Tindex con sus criterios de, de calidad había hecho y, y continúa haciendo una labor inestimable. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es, usted puede venir a Redip si cumple criterios como los de la Tindex? Y a eso añadimos alguno y los reordenamos de acuerdo con nuestros criterios. Especial interés en la publicación de un código de buenas prácticas o el uso de herramientas antiplagio. Sugeríamos cuando un, cuando un editor se postula para entrar en Redip, le decimos, sí, puedes entrar en Redip, pero deberías mejorar el tener una herramienta antiplagio. Y hay algunos, algunos editores que han reparado de este problema cuando se lo hemos dicho y han incorporado esa buena práctica a su, a su quehacer. Quiere decir con esto que, que las revistas que están en Reddit cuentan con unos criterios de calidad aceptables y suficientes. Es decir, el terreno de juego... Está en buenas condiciones. Además de que... De que una evaluación bueno, física. Tiene que haber una evaluación por pares para su revista, no puede venir cualquiera, tiene que tener un comité editorial adecuado, es decir, ¿vale? Esta Exactamente. Es Eso también iba a preguntar cómo una revista, cómo una editorial se acerca... Sí. Eh, no sé, en el caso de que esté viendo aquí al, al, algún, algún coordinador, sí. algún jefe de alguna de alguna revista, ¿cómo va, cómo se acerca y cómo es ese proceso para el que tiene, la revista tiene, sea aceptada en Redip? Tiene un proceso muy claro en el propio Redip, dice cómo ingresar, va a postular su revista, va a pasar un, un chequeo ¿no? de, de elementos, que una autoevaluación, ...va a someter esa autoevaluación a Redip... ...nosotros la vamos a revisar... ...si hay algo que corregir se lo haremos saber... Y, ...y nada más, nada más... ...hay dos formas posteriormente... ...si la revista está soportada por un sistema... ...de publicación automática, ¿no?... ...automatizada, con OJS o similar... ...que pueda exportar metadatos... ...pues la captura será automática... ...de los artículos, cada vez que se vayan publicando... ...cada vez que salga un número nuevo... Sus, esos artículos estarán en, estarán en Redip automáticamente. Es decir, ya no tendrá más molestia. Si la revista no, no cuenta con un sistema OJS, sí requerirá de una introducción materia, manual de los metadatos. Pero con esto lo que hacemos es apostar por OJS. Cuando empezamos, el porcentaje de revistas que no tenían un sistema automatizado, un, OJ, un sistema OJS o similar... Era muy alto. En la actualidad es muy pequeño. Casi todas las revistas se han hecho con, con estos sistemas de publicación que mejoran sustancialmente la operatividad. Tienen dos públicos, editores y usuarios, por un lado. Sí. Y además Redip tiene otros servicios adicionales. ¿Puedes contarme un poco de estos servicios? ¿En, sí. en qué consisten? ¿Cuál es el plus que, que le da tanto a los editores como a los usuarios? Te, te cuento dos cosas. sobre. Hemos hablado todo el tiempo de revistas. Redip, además de esto, está con, el, con un módulo de, de monografías, de libros, siempre de investigación o de... O de alta difusión. Entonces, eh, ese módulo, mmm, con muchas dificultades, porque los sistemas de publicación en abierto están mucho más desarrollados para revistas que para libros, pero también está ahí. Y una editorial de libro, una editorial universitaria de otro tipo eh, científica puede, puede subir sus libros a Redip siempre y cuando estén en abierto y, y cuenten con estos esos criterios de ser un libro científico de alta producción. Y estamos en desarrollo ...del módulo que creemos que va a ser una aportación muy significativa... ...que es el de audiovisuales. En la actualidad los alumnos en muchísimos casos no estudian en libros... ...estudian viendo vídeos. Sí, videos es verdad. Vídeos que, que están en YouTube o en otras plataformas... ...y donde está todo mezclado. Si uno va, va a YouTube en este momento y quiere ver vídeos sobre vacunación... ...a un alumno le encargan un trabajo sobre la vacunación contra el COVID uno encuentra eh, vídeos de altísima calidad científica mezclados con vídeos negacionistas cuando no paparruchas ¿no? que no tienen que no tienen ningún sentido todo eso está mezclado o si a un alumno le encargan un trabajo sobre, sobre Nietzsche o sobre Kant pues es muy probable que en lugar de leer eh, un libro de Kant o un libro de Nietzsche se vaya a Youtube va a ver un vídeo donde explica explican esto pues está todo mezclado entonces Estamos en desarrollo de un módulo, ya hay una versión beta, que acoja vídeos que vengan avalados por instituciones científicas o académicas. Esto nos parece muy importante porque va a permitir que exista un lugar que remita a vídeos que luego estarán en YouTube o donde tengan que estar, pero donde haya un directorio de vídeos bien indizados y que garanticen la calidad. Redip efectivamente tiene dos públicos. Tiene, por una parte, los editores a los que le debemos todo, porque sin los editores no existiría Redip. Siempre dirigimos el tráfico a ellos. Nosotros no descargamos PDFs, no tenemos un servidor de PDFs, evaluamos la revista, la dotamos de, la, de los tags, de las etiquetas más convenientes para su localización y uso, pero el lector al final siempre acaba en la web del editor. Esto nos parecía muy importante como respeto a su actividad. No, no veíamos bien que, que al final recogiésemos nosotros el tráfico de internet. No, el tráfico tiene que ir a quien ha producido el documento. Entonces, el, los editores son nuestro bien más preciado. Creemos que no solo el nuestro, sino de la comunicación científica. Creemos que cumplen una labor eh, maravillosa de, de filtro y de garantes de la calidad. Y por otra parte tenemos al investigador, al lector. ¿De acuerdo? El, el lector puede encontrar en Reddit más de un millón y medio de de artículos en abierto en este momento sobre casi todas las materias, con, con especial interés en humanidades y sociales. Primero, porque fue la idea original de Reddit, y segundo, porque creemos que es lo necesario. Entendemos que los físicos, los químicos, la, la ciencia pura, tiene adecuados causas de comunicación. Y además su traslación directa a la sociedad es mucho más difícil. Sin embargo, la, las ciencias sociales y las humanidades tenían un terreno mucho más difícil por el sesgo anglosajón de las plataformas y, y porque además creemos que de este modo tienen una traslación social mucho más fácil. ¿no? Por ejemplo, ese artículo del que citaba sobre la incidencia de la educación superior en Perú, sin duda tiene interés para investigadores, pero yo creo que también la tiene para la sociedad en general, que puede encontrar en la lectura de este artículo una información interesante por lo tanto tenemos esos dos ya teníamos la plataforma ya teníamos eh, digamos la modalidad push y perdón por el, por el uso del inglés ¿no? la, la modalidad que nosotros ofrecemos y alguien puede coger sin más ahora queríamos desarrollar la modalidad de servicios a la carta nuestros usuarios pueden necesitar algo más por ejemplo, los editores pueden necesitar algo más para configurar su publicación, pueden necesitar algo más para contar con un sistema OJS, pueden querer saber cuál es la posición de su revista relativa y cómo mejorar su, su impacto. Bueno, pues Redip ha desarrollado un paquete de servicios, digamos que tienen coste, coste que asume en buena medida Redip, pero sí que pedimos una pequeña contribución que, por supuesto, no, cobre, no cubre ni de lejos el, el coste que tiene, pero que creemos que es un servicio interesante para los editores. Y con la misma filosofía hemos desarrollado servicios para lectores o investigadores que van desde búsquedas bibliográficas. Esto lo hacen en la mayor parte de lugares, lo encontrarán los lectores en sus bibliotecas, pero hay gente que no está en ninguna biblioteca, sino que es un Exacto. investigador, que, es un investigador que, bueno, o es un profesional que necesita una información complementaria. ...y que puede requerir una búsqueda bibliográfica exhaustiva. Y, y también, como ofrecemos en el extremo contrario, por su complejidad, para investigadores o para, o para instituciones que desean contratar la evaluación con, con criterios bibliométricos de la producción científica... ...sea para el autor, sea para eh, los que tienen que contratarlo, seleccionar un miembro de su cuerpo docente o un tribunal, por ejemplo. ¿no? Entonces... Damos esos servicios, eh, como digo, subvencionados. Reddit asume buena parte del coste, pero nos parecía que era un, un lugar en el que podíamos prestar un servicio y por eso se han desarrollado. En la página web pueden encontrar una información mucho más completa de en qué consiste cada uno de estos de estos servicios. Sí, claro que sí. Se las dejamos aquí abajo en el primer comentario la página de Redip. Vale. Dejamos también aquí las redes sociales de, de la red para que las puedan ver, para que lo puedan checar. Y. Otra pregunta, creo que me parece interesante que en el ámbito iberoamericano también y latinoamericano existen otros proyectos de difusión científica y me gustaría saber cómo conviven estos otros proyectos con Redip. Bueno, el caso que mencionabas ¿no? de Latindex, de Redalic, de Cielo, ¿cómo conviven estas otras plataformas con Redip? ¿Realizan proyectos en conjunto? Pues desgraciadamente eh, no tenemos demasiados proyectos en conjunto sí colaboramos mucho más con la Tindex. ¿no? La Tindex yo creo que es el padre de todos nosotros, pero también creemos que tenemos que ir a más y que, y que esa colaboración tiene que llegar a un punto en el que tiene que materializarse. ¿no? Porque cada uno tenemos nuestro espacio, son servicios diferentes. Lo que ofrece Cielo no es lo mismo que ofrece Redib, como tampoco es lo mismo que ofrece Redalic. ¿no? Yo creo que todos son respuestas a una necesidad que todos constatábamos. Se nos cortó aquí la, la llamada, pero me estabas platicando si realizan algunos proyectos en conjunto con otros proyectos latino- iberoamericanos eh, en cuanto a la difusión de la ciencia, con Latindex, Redalic o Cielo. Eh, y continuaríamos, Latindex, Redalic, Cielo, Dialnet, eh, la referencia, eh, Recolecta, es decir, ahí eh, está efervescente... El, hay el, muchos proyectos, muchos proyectos. Hay muchos, muchos. Y, y además muy interesantes todos. Claro, Creo claro. que entre todos componemos un mosaico porque cada uno cumple una, una función diferente y hemos orientado nuestra actividad de formas diferentes. ¿no? Pues, pues qué sé yo, por ejemplo, Redalic ofrece una información sobre, sobre relaciones y productividad nacional, internacional maravillosa, que nosotros nos ofrecemos. Latindex es el padre de todos, con, con sus criterios Latindex. Dialnet tiene un alcance excelente, pero solamente ofrece métricas de España. No sé, la referencia, creo que la reciente acuerdo entre la referencia y Recolecta es una maravillosa noticia, ¿no? En el, digamos, en la vía verde de, de la producción en, en abierto. Es decir, creo que todos tenemos un hueco. Hasta el momento, no hemos encontrado un espacio común y una coordinación de esfuerzos. Yo creo que esto es una asignatura pendiente, que a lo mejor nos oye alguien que tenga capacidad para coordinarnos. Creo que hay alguna iniciativa hay por ahí, de la Secretaría General Iberoamericana, para, para coordinar estos esfuerzos y no repetirnos. Si bien, pues en esta variedad hay una riqueza. ¿no? Esto, esto me parece que es, que es evidente. Y alguien que, que quiera conocer la situación de cualquier disciplina, de cualquier materia, de cualquier autor, tiene en este momento un panel donde puede encontrar desde métricas de impacto en, en Relic, métricas de impacto en Dialnet, métricas de, de colaboración o de visibilidad en Redalic, eh, presencia de ese autor en Recolecta o la referencia, me parece, que, que estamos en el buen camino, pero también que ese buen camino llegará un momento en el que tendremos que coordinarnos. Porque hay una parte del esfuerzo que hacemos de manera coincidente, aunque resolvemos de manera diferente. Por ejemplo, Redalic descarga en su servidor los PDFs de los autores porque cree que es lo mejor que tiene que hacer. Nosotros derivamos el tráfico. Al, al editor, porque creemos que es lo mejor que tenemos que hacer. Bueno, pues habrá que encontrar un punto medio ¿no? en algún momento y, y ver cuál es la mejor solución o qué opinan los editores. Quiero decir esto ah. como, como caso paradigmático. ¿no? El corpus de publicaciones sobre las que se establecen métricas, en el caso de, de Dialnet o de, Red, o de Reddit, son diferentes. Ellos tienen un corpus de revistas en el que miden, hacen sus métricas nosotros tenemos uno en funcionamiento, que, si queréis luego hablamos de ello, en el ranking de DIP sobre el Corpus vos y en un nuevo proyecto que, que va a ver su luz eh, en otoño, en otoño europeo, vamos a hacerlo del Corpus Redip sobre el Corpus Redip. Bueno, pues en todo eso, que son, que son aportaciones y que todo ello aporta luz a, a la actuación de cualquier investigador o cualquier eh, lector, pues en eso a lo mejor sí que es bueno que en algún momento nos planteemos una, una colaboración para no malgastar esfuerzos. En ese momento no existe, si bien Redip participa y está muy abierta a la colaboración con todos y participa lo más activamente posible en los grupos de, de la Tindex cuando se reúnen y de hecho, Redip se presentó en una de las jornadas latinas. Y ahorita que me hablabas sobre, sobre el ranking y las estadísticas, ¿me puedes hablar un poco de, esta, de las métricas que, que tiene Redip, qué producen, cómo se producen, cuál es el vale. impacto que buscan generar? Mira, el, en, en los orígenes de Redip, en el plan estratégico del espacio del americano del conocimiento, ya se hablaba de la conveniencia de ofrecer métricas que ayudasen a orientar la producción científica y a ser evaluada por quien correspondiese. Entonces, Redip desde el principio se planteó el ofrecer esas métricas. Esas métricas, el hueco que encontrábamos, ya digo que se estaban haciendo otras cosas, por ejemplo, por la Tindex, y muy bien hechas, eran las métricas de impacto. Cómo medir el impacto que tienen las publicaciones eh, iberoamericanas en algún lugar, y este en algún lugar es la clave del asunto, ¿no? ¿Dónde queremos medir esas métricas? En principio optamos por ver el impacto que tiene la producción científica en, el, en la ciencia global, y para eso pedimos la colaboración. Eso es muy difícil de hacer, muy costoso. Los estudios métricos son costosísimos en términos de personal y en términos económicos, entonces buscamos la colaboración de la WOS. De, de Clary Bate, primero de Thomson Reuters, cuando era el caso, y, y vimos cómo coordinar de, en orden a crear una especie de, de Citation Index Iberoamericano. Un Iberoamerican Citation Index era el nombre que... Bueno, sobre eso discutimos y finalmente eh, conseguimos un acuerdo para hacer métricas del de impacto de las publicaciones ready, las solapadas de Deep UOS en el corpus de revistas WOS, incluyendo Emerging Sources. Esto es una novedad, era sobre todo una novedad en su momento. Eh, la propia WOS hacía métricas, el Science Citation Index daba lugar al Journal Citation Report y el Social Science Citation Index también al, al, al Journal Report, pero quedaban excluidos el Target Humanities Citation Index y cuando apareció Emerging Sources, también. Bien, las métricas Redip es el impacto que una revista Redip solapada con la UOS tiene en todo ese corpus de revistas, incluyendo Art and Humanities y Emerging Sources. Esto es una novedad. Esas métricas aparecen asociadas a cada artículo. Cada uno en un artículo puede ver quién lo ha citado e incluso acceder al artículo mediante un acuerdo al que hemos llegado incluidas instituciones que no, tienen, que no tienen licencia de la WoS pueden al menos ver esa parte. Eh, entonces, eso nos parecía la parte importante. La parte importante es que en el nivel de artículo uno puede saber su impacto. Eso escalado al nivel revista, cada revista puede saber dónde encuentra eco, dónde tiene impacto y quiénes la citan a ella. Esto es otro dato que nos parecía muy importante, que una revista pueda saber ¿Quién la está citando y a quién cita? Bueno, a quién cita ya lo sabe, obviamente. Y, y ver cuál es su ubicación en el espacio general del conocimiento. Todo eso en el marco UOS. Bien, Y de la combinación de todo eso, superando el, el factor de impacto con la inclusión de otros indicadores, eso nos condujo a un ranking de revistas que debe ser usado para lo que debe ser usado. Cuando eh, en la actualidad se critican mucho los rankings y el, el factor de impacto... No es que la crítica no sea lícita, que por supuesto lo es. Es que a veces se hace sobre cuestiones, que, porque se está usando el ranking para cosas que no son para las que se crearon. Entonces, conocer el impacto que dentro de su materia, el nivel de impacto que dentro de su materia tiene una revista en ese espacio nos parece importante. Bueno, hemos incluido otros indicadores, porcentaje de, de artículos más citados, porcentaje de artículos citados, etcétera. ¿Y qué vamos viendo? que va creciendo? Y esto es una buena noticia. El que cada revista pueda ver cuál era su calificador global hace tres años, cuatro años, y cuál es en la actualidad, pues le puede dar idea de cómo evoluciona esa revista, cómo se va ubicando en el ecosistema de comunicación científica. En la actualidad, además, estamos, vamos a sacar el cuarto ranking, ¿eh? Quizá ¿Y estos cuando datos son completamente abiertos? O sea, esos es datos son abiertos en buena medida, muchos son abiertos, y otros son mediante suscripción. Eh, ¿Razón de esto? Bueno, primero porque es una pequeña contribución a este esfuerzo, todos somos partícipes de él, Redip también son los editores, y segundo porque eh, apabullan al lector. Cuando un alumno mío va a Redip y quiere encontrar un artículo le apabulla el encontrar tanta información bibliométrica. Sí, se sí, sí, asusta, ¿no? Se asusta ante tanto dato. Entiende vato, ¿no? entonces, y dice, no, mejor me voy eso, a, a Google. Me voy a otro sitio. voy a buscar un artículo. Eso es. Entonces, siendo información interesante, pues en ocasiones parecía que le dábamos demasiado. Entonces se han establecido dos niveles, dos capas, para acceder a esa información, con el complemento, además, de que poseemos esa información que nos permite elaborar informes bibliométricos, como decía, a demanda. ¿no? Si alguien nos pide, pues tenemos la, la capacidad de dárselo. Bueno, eso nos permite, como conjunto, ¿eh? medir el impacto de la ciencia iberoamericana en el mundo global. Pero ¿por qué no medir? Nuestro, nuestra idea es ¿por qué no medir el impacto que la ciencia iberoamericana tiene en Iberoamérica? Nos parece que este es un dato que nos puede orientar para la consecución de ese espacio iberoamericano del conocimiento. Si un investigador mexicano hoy ya puede saber, cuando publica un artículo, qué impacto tiene en el mundo global, ¿por qué no saber qué impacto tiene en el mundo iberoamericano? Entonces, eso nos ha movido a generar claro, unas eso nuevas es muy, es, es muy interesante porque va a dar luz sobre algo donde no la había. Si, si eso luego se quiere interpretar como un indicador para para concursos o para contratación, esto será problema de quien lo utilice indebidamente. Nosotros ya, claro, vamos sí. a hacer nuestra aportación y cada uno que lo use para aquello que considere conveniente. ¿no? Pero además en además con quién está de, dialogando el autor, o sea, en qué zonas está teniendo repercusión Eso. y esto le permite también tomar decisiones a futuro no? en cuanto a sus Exacto. investigaciones, qué publicar, dónde publicar… Exacto. ¿Con quién realmente está teniendo, a quién está sirviendo esta publicación, este, esta información, este conocimiento que se está generando, no? Eso es. Y, y a las autoridades, sea del nivel que sea, le permitirá tomar decisiones sobre la cohesión que va adquiriendo el espacio dominicano del conocimiento. Eventualmente, dentro de unos años, cuando lo haya, cuando se incrementen, ya las hay por parte del banco... Eh, movilidad entre países, oye, pues a lo mejor sirve para tomar decisiones a un alumno que va a hacer una, una movilidad o a un profesor, eh, elegir ir a un país o a otro en función del impacto que tiene en ese país una determinada materia, una revista, un... ¿de acuerdo? ¿Nos parece que es interesante? Eh, ha sido una aventura en lo, en lo científico y en lo profesional apasionante, apasionante, porque hemos llegado a conclusiones tanto de orden... De inteligencia artificial, como, como ya ir viendo qué es lo que, cómo, cómo discurre ¿no? esa, esa sangre que, que corre entre nuestros países y que le da vida a, a este espacio, y empezamos a verlo. Bueno, pues este es un proyecto que también va a estar disponible. Eh, ya tenemos datos, pero vamos a hacerlos públicos y estamos en el periodo de reflexión de cómo los hacemos públicos. Si tiene sentido iniciar por un ranking, si tiene sentido. Dar la información, pero no rankeada. Bueno, estamos en este, en este proceso. A la par que se está, los ordenadores están trabajando en este momento. Están cruzando esos datos y calculamos que hacia octubre o así estaremos en disposición. También tiene una validación manual que nos va a llevar un tiempo. Y hacia octubre, final de año, va a estar disponible y creemos que va a ser una aportación interesante a, a este proyecto. Estos son los nuevos proyectos en los que se están trabajando en Redip. Sí. Y además veo que hay un nuevo apartado que es de autores. Sí. Autores es Redip. El... ¿Qué, vamos a... ¿Qué, ¿Qué es lo que va a poder ver la comunidad en ese nuevo apartado? Pues lo apuntabas tú hace un momento. Vamos a tratar de poner en comunicación a quien no lo está en este momento, que son los autores iberoamericanos. Me, me decía un colega el otro día, Este se dedica a Historia del Derecho, y me decía que, que tiene una sorpresa agradable en este momento, que es la, la emergencia de los investigadores iberoamericanos en los congresos. Esto, el, el doctorado en Iberoamérica avanza a, avanza a un ritmo trepidante en estos últimos años y eso hace pues, que un autor español empiece a encontrarse con gente de un buen nivel a quien no conocía previamente, porque, porque están empezando en esto en estas tareas investigadoras y de visibilidad internacional. Eso me decía el que lo resolvía a veces desde el propio Redip. Entraba en Redip, buscaba al autor al que estaba oyendo en, eh, hacer una ponencia, encontraba, veía su publicación, se situaba. Y sobre esa idea pensamos que sería bueno desarrollar un módulo de autores que recoja la producción de cada uno. Ya está en Google, por otra parte, ¿no? pero vamos a agruparla con un criterio regional. Bueno, pues vamos a tener su producción, sus líneas de investigación, con un objetivo último, que es poner en comunicaciones a investigadores para que puedan desarrollar proyectos comunes. Esto es parte del Espacio iberoamericano del, del Conocimiento. El, el desarrollo de grupos de investigación internacional entre, entre países, es, potenciar esa colaboración internacional, que pasa porque primero se conozcan. Y ese módulo de autores creemos que puede ser una vía no la única, pero una buena vía para poner en comunicación. José, pues muchísimas gracias por haber estado en este canal. Yo te agradezco muchísimo toda esta información exclusiva, por cierto, ¿no? Creo que, creo que no lo había visto en ningún otro lado, esta, no. um, estos nuevos datos que están, que están dando, que están cruzando. Sin duda, Redip es un proyecto muy interesante. Les pedimos que aquí abajo, en el primer comentario, está el enlace a, a Redip para que ustedes puedan verlo, para que puedan revisar el proyecto, pueden hacer sus búsquedas, en el caso de que estén realizando trabajos de investigación proyectos de investigación, sin duda Redip es una herramienta muy útil y como editores también para mejorar la calidad de sus publicaciones José, muchísimas gracias por haber estado, no sé si tengas algún comentario más No, muchas gracias a ti quedamos a la disposición para, para usar Redip para prestar servicios Redip y por supuesto también a cualquier sugerencia para, para mejorar que, que la esperamos con mucho con mucho interés mi firme propósito, mi ilusión, diría mejor. Claro. Porque vayamos consiguiendo coordinar tantos proyectos y, y agruparlos para llegar a ese objetivo común que es de todos, creo, de potenciar la ciencia en nuestros países, de poner en comunicación a nuestros científicos, a nuestros lectores, favorecer la modalidad de alumnos, de profesores, de investigadores, de creación de grupos internacionales, de adquisición de equipos comunes, de uso común entre, entre países y regiones, hecho. Claro. Eh, este es un objetivo que, que sería fantástico sin conseguir. Sin duda, sin duda, importantísimo, importantísimo y fundamental. Muchísimas gracias, José. A ti.